También la gestión de la diversidad sería el conjunto de técnicas o formas de acción de manera coordinada que permitan el incorporar el principio de igual valor y equivalencia humana en cuanto al reconocimiento y el identificación de las diferencias y de las pluralidades existentes en las personas. La, la diversidad son todas las diferencias que hay entre las personas. Eh, cuando hablamos de cómo gestionar las organizaciones, siempre tenemos que priorizar, habitualmente nos centramos en los, las dimensiones primarias o diferencias que se suelen ver, ¿no? más identitarias como eh, temas de hombres mujeres, eh, temas de origen étnico o generacional incluso ahora ¿no? o de capacidades diferentes o diversidad funcional, pero hace tiempo que sabemos que esas diversidades no son suficientes y hay que mirar también eh, esa parte no visible, ¿no? Eh, lo que tiene que ver con el talento de las personas, con las diferentes maneras en las que entendemos el trabajo, en las que afrontamos los conflictos, en las que gestionamos a los equipos, etc. Etcétera, etcétera. Toda esa diversidad cognitiva eh, muchas veces es más difícil de gestionar y tiene también un potencial mayor de producir bienestar y por supuesto productividad o, o, o ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos que la propia diversidad visible. Entonces yo creo que ambas, ambas cosas son importantes cuando cuando mencionamos la diversidad, desde el punto de vista de la organización. Yo creo que la diversidad eh, es, existe, está a nuestro alrededor. El reto que tenemos es saber reconocerla y permitir eh, que, eh, al integrarla en nuestra estrategia como organización, nos ayude a conseguir nuestros objetivos los objetivos en tercer sector, eh, el objetivo último sería fomentar un cambio social para la sociedad, como decías antes tú Carmen, más justa, más equitativa eh, y hacia un modelo más inclusivo donde todos podamos aportar en función de lo que efectivamente llevamos dentro, ¿no? que sería esa parte oculta de la diversidad. Eh, ¿Qué es lo que nos aporta entonces trabajar en diversidad? Pues nos aporta no solamente permitir que ese talento de las personas se ponga al servicio de los equipos de trabajo y de las organizaciones sino que yo creo que además particularmente en el tercer sector nos ayuda a tender puentes con otros actores por ejemplo con el sector con ánimo de lucro o con eh, el mundo institucional, la administración pública que aunque tienen fines aparentemente diferentes pero que realmente todos formamos parte de este conjunto que llamamos la sociedad o el lugar donde vivimos y por lo tanto en esa relación más de partenariado eh, podemos ser todos más eficaces y eso lo estamos viendo con los movimientos que hay ahora, por ejemplo, de emprendeduría social ¿no? y con todas estas no voy a decir nuevas generaciones porque los que somos ya un poco más mayores también podemos identificarnos con eso ¿no? pero digamos que hoy en día creo que ya no entendemos solo el beneficio como exclusivamente económico sino que todos, jóvenes y mayores queremos algo más del lugar donde trabajamos como trabajadores, como profesionales y también de cada ONG, cada empresa privada, cada administración o cada organismo público, etc. Y en ese sentido la diversidad, pues yo creo que nos ayuda a dar esa, un poco a vertebrar, ¿no? ese, esa, esa forma de trabajar, esa estrategia, si queremos llamarla así. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, yo es completamente de acuerdo. Yo creo que la gestión de la diversidad en las organizaciones del tercer sector lo, provoca cambios eh, muy, muy, muy duraderos en el tiempo y convierte a las entidades en motores fundamentales para el cambio del modelo social. Desde el cambio en el nivel personal de quienes eh, están trabajando dentro de las propias entidades eh, a cambios en eh, cómo se relacionan con otras organizaciones en el esquema de cuáles son las prioridades y las formas de trabajo. es decir demostrando que eh, para conseguir otro tipo de resultados hay que hacer las cosas de otra manera y para conseguir un cambio de modelo social eh, en igualdad de condiciones y con equidad y justicia de género pues hay que hacer las cosas de otra manera y hay que apostar abiertamente porque esa equivalencia humana está incorporada en nuestras herramientas de gestión también y además un cambio en eh, la forma en que establecemos las líneas de acción política y el papel que puedan tener las políticas públicas como instrumentos transformacionales de la realidad, para conseguir que la redistribución socioeconómica sea equitativa de todas las eh, diferencias, para conseguir que el reconocimiento de las personas, de las calidades, de, las, de, los, de los talentos, de las habilidades, se haga en igualdad de condiciones y para conseguir que la presencia plural sea proporcional a la diversidad existente, es decir, es un motor convertir a las entidades del tercer sector en motores del cambio para la transformación social aprovechando las relaciones sinérgicas que aporta la incorporación y la inclusión de todas las riquezas y pluralidades que la diversidad aporta. Uh -huh. Yo creo que tenemos aprendizajes sociales en política social inclusiva que nos pueden dar algunas pistas. ¿no? El, eh, creo que eh, necesitamos desarrollar estrategias de transversalidad, en este caso de inclusión de la diversidad de una manera transversal en las organizaciones, cambiar el punto de mira a partir de ahí e eh, incorporar un sistema múltiple y multidimensional en cuanto a cómo integramos las necesidades y los objetivos a las formas de actuación. Eh, los planes de acción, la formación en competencias para integrar este nuevo enfoque metodológico son herramientas de apoyo que pueden facilitar este tipo de, de cambio ¿no? eh, clave, pero yo creo que lo fundamental es entenderlo como un proceso y pautar diferentes fases que puedan ir consolidando un trabajo continuo desde el enfoque de transversalidad, en este caso de las diversidades. Uh -huh. yo Creo que se puede empezar a trabajar la diversidad en las organizaciones del tercer sector, sí, desde luego. Eh, creo que no importa el tamaño que tengamos ni el ámbito de actuación concreto que tengamos. Creo que para hacerlo pues es tan sencillo como tener una doble mirada, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro yo diría que es la mirada del talento. Es decir, ver qué tenemos en nuestra organización que puede estar desaprovechado, encasillado, eh, qué rigideces arrastramos, bien porque sean herencias del pasado, porque las hayamos aprendido, eh, incluso a veces desde el propio modelo educativo, ¿no? que es un modelo, ya sabemos, pasado en la época industrial, ¿no? donde no se cuestionaba nada, sino que simplemente se obedecía. ¿no? Entonces, eh, esas cosas hay que mirarlas desde dentro y permitir efectivamente que el conflicto bien gestionado sea un catalizador o un motor de la innovación. Y cuando digo innovación, no me refiero a gastar millones eh, ni más de más sí, que bueno, tampoco estaría mal, ¿no? pero me refiero a cosas tan sencillas como, por ejemplo, permitir el disenso, eh, buscar activamente esas voces discordantes, eh, permitir también que eh, las, las, las, las normas que nos damos de funcionamiento se apliquen para todos y que no haya una norma para el jefe o la jefa y otra para los demás. O sea, ser un poco más rigurosos o, si queremos decirlo así, profesionalizar más el ámbito de nuestra, de nuestra actuación. Yo creo que la diversidad va de la mano con la profesionalización de este sector, del tercer sector y de cualquier. Y en segundo lugar, la, mirada, la segunda mirada es hacia afuera. Eh, ¿En qué medida tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar? según están cambiando los tiempos porque muchas organizaciones llevamos trabajando igual durante mucho tiempo los programas de los que bebemos y que sustentan nuestro trabajo y, no, y pagan nuestro sueldo muchas veces no han cambiado eh, tanto como la realidad que queremos cambiar nosotros entonces todo ese tipo de cosas eh, nos, nos, nos, nos, en este caso nos, nos ponen problemas esos problemas yo creo que se solucionan o se pueden abordar desde una participación. Tiene que haber mayor participación en, en, en el mundo de recursos humanos en el que yo me muevo, llamamos feedback ¿no? feedback, no solamente de las personas, de los clientes, eh, y todos tenemos clientes, hay a quien le gusta esa palabra y a quien no, pero le podemos cambiar el nombre que es lo mismo. ¿no? Entonces, necesitamos que la gente nos diga y nosotros incorporar lo que nos dice. No solamente desde nuestra posición endogámica decir esto es lo que tú necesitas y te voy a ayudar porque estoy aquí para eso, Entonces, yo creo que eso se ha empezado a hacer pero, pero hay que incorporarlo más todavía porque la realidad cambia más rápido que nosotros y en el tercer sector y en el general en el sector público, en la administración pública eh, bueno, somos organizaciones muy burocráticas y trabajamos con estos planes anuales, presupuestos, etcétera y, y bueno yo creo que sin caer en el otro extremo de la esclavitud de los trimestres, ¿no? es pues lo que pasa con las empresas cotizadas, ¿no? que sería el otro extremo, ¿no? es decir, ¿eh? cómo arreglamos las cuentas para que este trimestre la acción no baje de valor y todo va en función de eso y todo va en función de este corto plazo. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio entre ese corto plazo y en el, en la estrategia a medio y a largo. Y me parece que muchas veces no tenemos incorporada ese, ese feedback constante y esos canales de comunicación con los colectivos o las personas a las que decimos que estamos ayudando y me parece que por ahí hay también una diversidad por explorar, ¿no? por explorar de manera estratégica, porque se trata de preguntar con inteligencia y de intentar que lo que hagamos sea más eficaz, no podemos hacerlo todo y no se trata de trabajar más, sino mejor. Yo creo eh, a este respecto que necesitamos abandonar un poco la lógica exclusivamente mercantilista, Estoy de acuerdo contigo con que eh, una de las inercias que arrastran parte de las entidades del tercer sector es la excesiva burocratización de, sus, eh, de su gestión, de su propio sí. trabajo, lo que a veces hace perder el leitmotiv de por qué existe, ¿no? lo cual es una contradicción en interna. Entonces, yo creo que hay que apostar por modelos de coherencia basados en la ética ¿no? Y, no, y eso. Ne necesita que dispongamos de tiempo para mirar hacia adentro ¿no? y encontrar dónde están esas debilidades y en qué momento se perdió el horizonte. ¿no? Es decir, en qué momento dejamos de ser una entidad o una entidad deja de ser el, eh, eh, su carácter, de, abandona su carácter de incidir en la transformación social con colectivos específicos o con realidades concretas para convertirse en una gestora de servicios. Creo que eso es un mal que afecta a las eh, organizaciones sociales también. Precisamente por la perversión del sistema de financiación que es a lo que te lleva, ¿no? a esa excesiva burocratización. Cuanto mayor es la burocratización, más deshumanizado está el trabajo que se realiza. Y eso tiene una incoherencia muy fuerte a nivel personal y a nivel colectivo, como organización. Otra cosa es cómo se gestiona ese conflicto cuando se descubre la incoherencia.